Traspasa, dulcísimo Jesús y Señor mío, los senos más escondidos de mi alma, con el dardo de tu amor y de una verdad y pura caridad, tal como la que llenaba el corazón de los santos apóstoles, a fin de que desfallezca y se derrita solo en amor tuyo y en deseo de poseerte que ansié por ti, que desfallezca en tus atrios y que no aspide más que a verse libre para unirse contigo. Haz que mi alma tenga hambre de ti, oh pan de los ángeles, alimento de las almas santas, pan nuestro cotidiano, lleno de fortaleza, de dulzura, de suavidad, que a cuantos con él se nutren, hace sentir las delicias de su sabor». Oh Jesús, a quien los ángeles desean siempre contemplar Haz que mi corazón sin cesar tenga hambre de ti Se alimente de ti Y lo más profundo de mi alma sea regalado Con la dulzura de tus delicias Que mi corazón tenga siempre sed de ti Oh fuente de vida Manantial de sabiduría y de ciencia Río de la luz eterna Torrente de delicias, abundancia de la casa de Dios. Que no ambicione otra cosa, sino poseerte. Que te busque y que te encuentre. Que a ti me dirija y a ti llegue. En ti piense, de ti hable y todo lo haga, lo haga siempre por ti. En gloria de tu nombre con humildad y discreción, con amor y deleite, con facilidad y afecto, con perseverancia hasta el fin, y que tú solo seas siempre mi esperanza, toda mi confianza, mi riqueza, mi deleite, mi contento, mi gozo, mi descanso y mi tranquilidad, mi paz, mi suavidad, mi olor, mi dulce deslumbre, mi aliento, mi comida, mi refugio, mi auxilio, mi sabiduría, mi posesión, mi tesoro, en el cual esté siempre fija, firme y hondamente arraigada mi alma y mi corazón. Amén.